sindicatos, eh, Solidaridad Obrera, CGT y también nosotras, la CNT, para presentar un texto que veréis recientemente ya en, en las redes sociales sobre, una, sobre la confluencia que vamos a tener, las tres eh, anarcosindicales, eh, para intentar fomentar la, la lucha de la clase obrera que sabemos últimamente últimamente pues, un poquito de capa caída. Nos enfrentamos a, ante un mundo de desigualdades y creo que era o creemos todas y las organizaciones en, en general que es responsabilidad de todas empezar a confluir y, y poder llevar una lucha conjunta ante, ante todas las agresiones que nos está llevando tanto el capital como el Estado. Podríamos haber empezado dándole las gracias al capital y al Estado por habernos hecho sentarnos los tres en esta mesa. Porque se lo están currando tanto que al final lo han conseguido. Nosotros, en base a un pasado común que reivindicamos, es decir, a, un, a una tradición obrera que reivindicamos, que es la del anarcosindicalismo, Estamos planteando un presente para construir un futuro, un futuro de luchas, un futuro de organización y un futuro de construcción para evitar caer en esa debacle generalizada que nos promete el capitalismo. Hace tres o cuatro meses empezamos a ponernos en contacto las tres organizaciones anarcosindicalistas y bajo los parámetros que tenemos bastante igualitarios del de futuro que queremos para la ciudadanía, para la clase obrera, eh, vimos que era necesario empezar a hablar y empezar a confluir en diferentes acciones o, o demandas a, al Estado y al Gobierno. Queremos confluir, queremos dejar de estar aislados, queremos dejar de, de trabajar de una manera, digamos, por partes aislados sin sin capacidad de incidencia y queremos empezar a funcionar conjuntamente, colectivamente y empujar al resto del sindicalismo combativo a, a, a entrar en esa dinámica de confluencia y de movilizaciones. Esta confluencia entiendo que debe ser útil, será útil seguramente, con total certeza, para que los sectores más precarizados puedan luchar por sus derechos de manera autogestionaria y conseguir eh, pues, todo lo que debemos conseguir unos salarios dignos y unas condiciones laborales adecuadas para nosotras. Últimamente estamos muy involucradas en intentar que no se vea tanto la lucha por las pensiones eh, como una labor que tienen que hacer exclusivamente los pensionistas y las pensionistas sino más bien, como igual que está pasando en el resto de estados que se, se debe eh, totalmente fomentar la idea de que quien tiene que luchar por las pensiones, quienes tenemos que luchar por las pensiones, somos las trabajadoras. Tenemos que, que intentar, ¿no? y es obligación de, de las tres organizaciones, que, que la juventud, la clase trabajadora a día de hoy que todavía no cubre la pensión, se involucre en esta lucha. Desde el sistema, desde medios de comunicación dirigidos... Por, por el capital nos están dando a entender que las pensiones son insostenibles cuando hay estudios que dicen que son más que sostenibles. Solo hablan de que las pensiones no son sostenibles para capitalizar las pensiones pero no hablan de que esas pensiones serían sostenibles si los sueldos fueran la razón de la vida. Si el sistema les ha explotado, si el capitalismo ha extraído todo lo posible de su trabajo durante décadas es evidente que tiene que hacerse responsable también o que todos debemos que hacernos responsables de su posibilidad de supervivencia en condiciones de dignidad. Por lo tanto, tenemos que construir esa unidad y esa confluencia que nos permita luchar por las pensiones públicas. La idea es hacer movilizaciones conjuntas, la idea es poder eh, agrupar también movim más movimientos sociales y la idea es poder reivindicar de una forma mayoritaria todo aquello que de forma individual como organizaciones estamos pidiendo para tener más fuerza y para que se vea claro que la mayoría de la ciudadanía, de la población y de la clase obrera, a día de hoy, está sufriendo una precariedad tanto en derechos sociales como laborales. Porque las precarias y los precarios se encuentran en estos momentos en en la vida de las empresas sin posibilidades de defensa, en una situación en la que la dictadura empresarial en los centros de trabajo no admite apenas contestación. Nosotros queremos construir precisamente la fuerza colectiva que haga efectiva esa contestación. Queremos organizar a los trabajadores y trabajadoras precarios y queremos que se defiendan con nosotros. Queremos que conjuntamente podemos defendernos. Esta camiseta es la camiseta de la Suiza. Tenemos ahora mismo un muy serio problema CNT hoy en el resto de organizaciones sindicales mañana en el resto de, de, de la ciudadanía en general mañana es decir, y es la represión que están sufriendo nuestras compañeras sobre nuestras compañeras pesan tres años y medio de cárcel por hacer acción sindical pacífica frente a su puesto de trabajo creemos que, que eso es una aberración y debemos luchar para que, para que esa sentencia sea revocada y vamos a luchar. Y eso es importante. La palabra sindicato no se debe perder. Diferentes puntos organizativos podemos tener, pero somos sindicatos, no somos agentes sociales ni gestorías laborales. Tenemos que tener claro que la forma crítica que tenemos de ver la sociedad y de combatir los conflictos, eso hace que... Su política del miedo nos demuestra que ellos también tienen miedo. Simplemente el hecho de ser, de ser represaliadas por luchar por unas condiciones de trabajo dignas para nosotras o para el resto de la sociedad demuestra que ellos tienen miedo de la capacidad que podemos tener organizativa. Hemos estado frente a la ley Mordaza, hemos estado frente a modificaciones del Código Penal, hemos visto cómo metían en la cárcel a gente por escribir tweets, hemos visto también cómo... Eh, se reprime a compañeras como las de la Suiza y desde aquí tenemos que expresar claramente esa solidaridad absoluta y vamos como un escudo fundamental para la gente que sale a la calle a luchar tienen que ser nuestras organizaciones, tienen que ser ese escudo fundamental que genere la solidaridad social suficiente para revertir y frenar esa represión y desde aquí vaya nuestro más absoluto abrazo pleno de ternura y solidaridad a las compañeras de, de la Unidad de Gijón. Desde esta secretaría se pide que todas las movilizaciones que se vayan haciendo a nivel estatal, eh, tanto centralizadas como descentralizadas. Eh, nuestra organización colabore de una forma masiva para, para contribuir a la lucha de la clase obrera. Las tres organizaciones son arcos sindicalistas, somos organizaciones de calle, nuestros despachos son de la calle. Entendemos que en el momento que podamos partir las puertas de esos despachos, tanto literal como figuradamente, y poder llevar las reivindicaciones desde la base, que es como trabajamos las tres organizaciones, podremos llegar a conseguir algo de nuestros objetivos. Yo animo a, todo, a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores a que vengan a las movilizaciones, a que participen de todo esto, a que se organicen y sobre todo a que, que, bueno, que hagamos fuerza, que hagamos piña, que hagamos algo real en medio de, de toda esta debacle y construyamos un futuro para, todo, para todas. Animar a todo el mundo, a todas las personas, a que se pasen tanto por nuestros sindicatos como por nuestros ateneos y que los consideren su casa. Y que, y que si no luchamos entre todas, no vamos a poder llegar a, a ningún tipo de sociedad más justa, que es lo que realmente nos merecemos la clase obrera. Salud.